Martínez. Gracias, señor presidente. Espero que sea también flexible con nuestras intervenciones, como lo ha sido con el Partido Popular. Eh, el Partido Popular suele usar siempre, suele repetir siempre el mismo concepto cuando se refiere a, al desarrollo de la economía española, suele insistir en el concepto de recuperación. Si ustedes leen los informes publicados por distintos organismos como el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE, etcétera, verán que esos informes se remiten constantemente, constantemente a otro término, que es el de vulnerabilidad. El Partido Popular ha tratado de vender durante los últimos dos años el discurso de la recuperación aunque no ha cuajado en la sociedad española porque la recuperación no ha llegado a la mayor parte de ella. A pesar de que el Partido Popular vive en el país de la piruleta, organismos como los ya referidos, como el Banco de España o la Comisión Europea, advierten de las vulnerabilidades de la economía española, advierten del agotamiento de los vientos de cola, de la oferta monetaria expansiva y de los precios del petróleo. Advierten que el consumo se está sustentando en la disminución del ahorro. Advierten que el sector exterior no tiene unas previsiones tan halagüeñas como las que nos indica el Partido Popular y también nos advierten de que hay una revitalización del ciclo inmobiliario y un mayor apoyo de la economía en el sector, en el sector turístico, un sector fuertemente precarizado, como ustedes saben. Lo más preocupante de todo es que las ganancias en competitividad de la economía española en los últimos años se han basado en la contención salarial y en la precarización de las condiciones de trabajo. Se lo decía ayer y se lo repito, en tres años los salarios reales han aumentado solo un 0,4% mientras la tasa de crecimiento del producto interior bruto estaba por encima del 3% cada año. Tenemos la tasa de temporalidad más elevada de la Unión Europea. Antes, un portavoz del Partido Popular hablaba de modelos anacrónicos. Claro, lo de tener condiciones laborales del siglo XIX es muy moderno, lo de, vulnerar de, lo de vulnerar derechos y garantizar privilegios para unos pocos es muy del siglo XXI. Según el programa de estabilidad para 2018 y 2021, la previsión de la tasa de paro será solo inferior al 11% en ese mismo año, en el, 2000, en el 2021. Eso significa que vamos a tardar 14 años en recuperar la tasa de paro previa a la crisis, que ya de por sí es elevada en comparación con los países de nuestro entorno. Es decir, la precarización ni tan siquiera es una vía eficaz para acabar con el desempleo. Desde luego, tampoco lo es para garantizar un desarrollo inclusivo, eficiente y sostenible. Señorías, estos presupuestos generales del Estado no contribuyen a corregir esa situación. Prácticamente todo el aumento dentro del gasto previsto en el Ministerio de Economía se dedica a sostener costes del sistema eléctrico financiando a las grandes empresas del sector a cargo de los presupuestos generales. 3.750 millones de un presupuesto de 7.125, más del 50% se dedica a ello. Otro dato muy importante. La mayor parte del presupuesto se dedica a activos financieros canalizados hacia los programas de y I +I gestionados por el ministerio. 4.330 millones del total de 6.000 millones de euros, más del 70% están dedicados a esos programas, préstamos o fondos financieros que en muchos casos no llegan ni tan siquiera a ser solicitados. Es decir, sin tener en cuenta las transferencias al sector eléctrico y los préstamos a la I+, D+, y propuestos por el Ministerio, el presupuesto del Ministerio se reduce a 4.000 millones de euros, una cifra absolutamente ridícula. Voy acabando. El Banco de España, en su informe anual del 2017, ha advertido de la falta de inversiones públicas que contribuyan a modernizar nuestra economía. Esas son las políticas del Partido Popular, un modelo que se alimenta de la precariedad y que tapona el desarrollo de nuestra economía en ámbitos como la transición energética o la digitalización de la economía. Señorías, el Partido Socialista en este debate ha quedado mudo, ha quedado reducido al papel de mimo pero necesitamos que nos den explicaciones. El Partido Socialista tiene la responsabilidad de decirnos cuál va a ser su política económica. Tiene la responsabilidad de apostar por una política industrial activa que le dé la vuelta al Partido Popular. Si lo hacen, si se comprometen con nosotros a realizar políticas de modernización de la economía y de lucha contra la precariedad, nos tendrán a su lado. Si no, siempre les quedará el Partido Popular. Gracias, senador Martínez.